para crear el efecto de neón vamos a crear un archivo nuevo y vamos a poner aquí control n en tipo de documento voy a elegir este que dice web en web vamos a tener un montón de tamaños ya previamente establecidos así que voy a elegir uno pequeñito 1024 x 768 en la parte inferior donde dice perfil de color vamos a poner adobe rgb 1998 la razón es para que nos dé más color nuestra publicación y ahora vamos a dar clic en ok cuando hemos dado clic en ok el fondo que tenemos de color blanco que viene por defecto lo vamos a llenar de un color negro. Así que nos vamos a dar cuenta que en nuestra barra de herramientas tengamos este color. Si no está ese color puesto ahí, pues vamos a dar un clic acá y automáticamente por defecto se va a poner el color negro y el color blanco. Para llenar el fondo, vamos a utilizar este atajo de teclado que es en Mac es Option Delete. Y en PC vendría a ser eh, Alt eh, Backspace con este fondo muy bien ya lo tenemos listo vamos ahora a tipear un texto así que voy a elegir la herramienta de texto voy a esperar que se cargue un rato voy a intercambiar el color y aquí voy a poner un texto realmente cualquier texto ahora si ustedes gustan también pueden eh, tipear o cargar un logotipo etcétera así que yo voy a poner esto que diga eh, neón. Como está pequeño el tipo de letra, vamos con la herramienta de selección y con Control-T o Comando-T en una Mac desde una esquina, shift clic y arrastrar, lo voy a agrandar. Ahora, eh, el éxito de este trabajo depende del tipo de letra, así que bueno, he elegido este tipo de letra, doble clic para aceptar los cambios. Otra vez me voy a valer de la herramienta de texto, simplemente para indicarles cómo es este tipo de letra y cómo se llama y me está indicando que es el master of break regular de dónde es descargado esta fuente Pues de dafont.com. ahí encuentro muchísimos tipos de letra que realmente valen la pena muy bien entonces ahora sí ya tenemos nuestro archivo totalmente listo con el tamaño que queremos y vamos a hacer algo muy importante bueno yo estoy trabajando en la última versión en la 2015 pero ya me está saliendo este número de mesa de trabajo yo no lo quiero quiero trabajar con las capas sueltas así que si presiono shift control g shift comando g me van a quedar todas las capas sueltas y esto es lo que realmente vamos a necesitar para desarrollar este ejercicio si su borde su portapapeles está de un color blanco si dan clic derecho con el mouse van a poder tranquilamente cambiar por cualquiera de esos colores pueden poner negro gris oscuro yo voy a poner el que viene por defecto ok voy a extraer el panel de capas de su menú contextual para poder explicar mucho mejor lo que se nos viene enseguida una vez que hemos elegido el tamaño y la posición dentro del archivo de photoshop ahora vamos a trabajar de manera directa en el panel de capas que es donde realmente vamos a poder eh, realizar ese efecto de neón así que sobre la capa de texto voy a dar clic derecho ojo con lo que les voy a decir puede ser un logotipo traído desde Illustrator. el efecto sigue siendo el mismo los pasos siguen siendo los mismos voy a dar clic derecho y voy a poner esta opción que dice crear trazado de trabajo voy a ocultar la capa de texto para poder ver muy bien ese trazado de trabajo que está aquí puesto voy a poner control o manzana o voy a crear una nueva capa voy a seleccionar la herramienta del pincel voy a darme cuenta que sea 30 píxeles de diámetro para explicar este ejercicio y voy a poner un color rojo muy bien ahora me voy a la ventana de trazados me voy a más opciones y voy a poner stroke pad y en español vendría a ser como trazado de borde de trazado o algo así parecido vamos a dar clic y vamos a entrar a esta opción donde dice herramientas podemos trabajar con todas estas herramientas para lograr el efecto que queremos sin embargo nosotros nos vamos a quedar aquí en pincel por el momento no vamos a activar esta opción y vamos a dar clic en ok cuando demos clic en OK, automáticamente ese color se va a regar sobre el trazado. Voy a dar clic aquí en Trazado para deseleccionar y verlo. Muy bien, estamos hasta aquí en buen camino. Ahora voy a repetir, tenemos los pasos para hacer un trazado mucho más pequeño en diámetro. Clic derecho sobre la palabra neón, vamos a convertir esto en un trazado de trabajo. Sobre la capa 2 vamos a crear una capa nueva. Vamos a elegir un color amarillo. Y en el diámetro vamos a elegir en tamaño 5 píxeles. Muy bien, ahora me voy aquí a trazados, más opciones, y voy a poner stroke pad. Ahora sí voy a darme cuenta que la opción Simular Presión esté activo. Y vamos a dar clic en OK y vamos a ver qué efecto ahora tenemos. La opción Simular Presión en algunos bordes los hace un poquito más tenues que en otros. Y tenemos ya prácticamente nuestro ejercicio terminado, pero le vamos a dar un pequeño toque aquí a esto ahora vamos a jugar con otras opciones para ver qué elementos más le podemos ponernos a nuestro efecto de neón muy bien otra vez vamos a cargar el trazado de trabajo sobre la capa 3 voy a crear una capa nueva con la herramienta del pincel ahora ustedes pueden elegir un pincel un poco más grande yo lo voy a dejar ahí por ejemplo en unos 10 más o menos enter Voy a elegir un color que puede ser este azul oscuro. Bueno, ya depende mucho de lo que, que ustedes quieran hacer. Voy a poner el panel de capas por acá. No lo necesito por el momento. Ahora, esto es muy importante porque voy a trabajar con pinceles. Los pinceles vienen acá un montón. Realmente tienen que probar porque estos efectos valen la pena. Me voy aquí a los pinceles preestablecidos, que aquí tenemos más todavía. Así que voy a elegir estos que están por acá, estos de dispersión. Si lo alcanzan a ver ahí, muy bien. Lo voy a ocultar. Me voy aquí al panel de trazado, más opciones, Stroop Voy a elegir pincel. Ahora, si ustedes gustan, pueden activar o desactivar esta opción. Yo le voy a dejar ahí. Clic en OK. Voy a deseleccionar y tenemos ya este efecto aquí con estas chispitas que realmente vale la pena. Yo he elegido un color azul, pero ustedes pueden elegir cualquiera de ellos. Si le quieren dar un poco más de realce. A este trabajo pues les invito a trabajar y a probar con eh, bisel y relieve así que voy a elegir la capa 3 desde donde está el efecto en amarillo me voy a más opciones y voy a poner bisel y relieve los valores que ustedes coloquen bueno ya dependerá mucho de lo que ustedes quieran lograr sin embargo yo lo voy a dejar más o menos por ahí y por ahí voy a dar clic en ok para duplicar este mismo efecto, me voy aquí al panel de capas y voy a presionar la tecla de Alt o de Option en Mac, y ahora voy a duplicar este mismo efecto sobre la capa inferior. También si quiero hacerlo sobre la superior no hay ningún problema. Voy a poner el comando Z, yo lo voy a dejar ahí tal y como está. Como ven, la opción de crear este tipo de neón no es complicada. Ahora si gustan sobre la capa 4 pueden trabajar con modos de fusión que también les invito a probar. Porque con estos efectos realmente se puede llegar a mucho más efectos como los que están viendo ahí. Realmente esto es buenísimo y vale la pena.